Buenas amigos Aquí estamos amigos de nuevo en este conversatorio monólogo como se le llama también para eh, explorar algunas de las hipótesis de analistas de distinto tipo, de distinto origen político y por supuesto el estudio de la realidad hasta donde nos da nuestro conocimiento de ella, desde el exilio, eh, sobre Venezuela me refiero y en realidad sobre conceptos básicos de el manejo de la geopolítica en la que estamos envueltos queramos o no. Venezuela, como saben, es una pieza que era importantísima en América Hispánica en tiempos en que teníamos el régimen político más desarrollado, una democracia al estilo occidental de las élites eh, capitalistas nuestras que se habían dotado de un máximo de libertades y un máximo de concesiones a una vasta clientela popular como resultado de un mercado pletórico, un mercado que si no era todo lo extenso y profundo que podía aspirarse era sin embargo uno de los mercados, es decir, de satisfacción de necesidades y de eh, aspiraciones más extensos de América la, de América Hispánica, siempre me refiero todo lo que esté referido a compararlo con Estados Unidos o Canadá está fuera de este, de este enfoque hablo de América Hispánica teníamos un nivel de vida entre los primeros un ingreso per cápita eh, bastante alto siempre bajo la óptica de los países medianos o pequeños también que tenían un ingreso per cápita de origen este, petrolero, minero, de escasa industria de transformación, pero que era bastante, eh, podíamos decir, no satisfactorio, porque era muy satisfactorio también, pero era suficiente como para sostener por años y años una mm, democracia política relativa. Siempre lo condiciono porque es que no hay manera de ponerse de acuerdo todos en una valoración completa sobre nuestro régimen político, a no ser en comparación a otros y en comparación a nuestra propia historia. A ver, ¿cuándo hubo un mejor nivel de vida de los venezolanos? Como conjunto, no de las élites, no de la alta clase media como conjunto social cuando hubo un mejor nivel de vida indiscutiblemente con la democracia política con Pérez Jiménez por ejemplo hubo una, una economía bastante estable una moneda muy sólida un gobierno bastante solvente desde el punto de vista de sus ingresos y de su manejo del ingreso petrolero este, las élites bollantes tenían un altísimo nivel de, de consumo y de usufructo de sus privilegios este, pero era un hecho que la vasta mayoría de la población de origen rural reciente o que habitaba también todavía en los campos no tenía la, una elevada eh, incorporación a servicios básicos como la educación secundaria la luz, o la electricidad, o el agua potable, o las cloacas, porque todo eso vino fue, sobre todo, con la democracia política, además de las vías de comunicación, que siendo bastante satisfactorio el nivel que habían logrado con el periodo perejimenista, sin embargo, es con la democracia política que se logra una verdadera integración completa y total del territorio. Este el amigo Calderón Berti habla de 92% del de país integrado por vías de comunicación y sobre todo de esa misma época data la plena, el pleno desarrollo de la industria de la perdón de la electricidad, también del servicio de agua potable, de acueductos, de cloacas, etc. Bueno, mis amigos, esa Venezuela es con la que comparamos la actual los servicios públicos destrozados la red hospitalaria que llegó a ser una de las más importantes y mejores de América Hispánica está en el peor estado posible escuelas, universidades, etc. Eh, ustedes conocen mejor que yo hablo sobre todo para gente que no conocía Venezuela eh, y que me puede estar oyendo por primera vez y entonces quizás estas cifras se, les sean útiles para entender el abismo social en el que caímos después de la experiencia socialista ¿cuál es el interés de estas comparaciones? bueno saber si los venezolanos podríamos como sociedad civilizada aspirar a mejorar o a volver a nuestros índices más elevados de desarrollo o sencillamente aceptamos que esto ya no tiene vuelta atrás y que esta es una sociedad en descomposición, no seremos la primera ni seremos la última. Hubo sociedades de alto desarrollo, hubo altos índices de algún tipo de progreso humano en muchas sociedades en el pasado, siglos anteriores incluso. Usted pueden, por ejemplo, eh, comparar lo que era México la llamada Nueva España en el siglo XVII es decir de 1700 a 1800 el siglo XVIII pero de 1700 a 1800 usted pueden comparar ese México con Estados Unidos pues encontrarán que México tenía muchos más universidades más hospitales más vías de comunicación y mejor calidad de vida que muchos, que muchos de cualquier otro país, incluso de Europa. Y bien, era la nueva España, pero estas cosas tendieron a ser como no solo desconocidas, sino olvidadas. Un tipo como este presidente improvisado de México, el tal López Obrador, habla de la herencia hispánica como si hubiese sido una calamidad, y reivindicando... El, el, el mundo prehispánico y ese señor no sabe que sus antecesores ancestros, que no eran los de él porque él es de apellidos españoles y de raza blanca ese señor no sabe que los ancestros de México nativos, quiero decir eran caníbales eran tribus antropófagas no sabe acaso que la inmensa mayoría de las tribus de México se alían con Cortés para liquidar ese hermoso pasado mexicano de las tribus eh, dominantes, los mexicas en particular. Bien, pero lo que iba, el nivel de vida logrado por nuestro país le tocó, después de haber sido uno de los más atrasados de América, ser el más avanzado en muchos servicios sociales, en el desarrollo de sus ciudades, de sus medios de comunicación, de sus carreteras, de su telefonía, y su electricidad en los años 80, 90. Y ahí vino el desastre del socialismo chavista. Ahora bien, no puedo hoy rehacer de nuevo todas las conversaciones que hemos hecho sobre estos temas, porque quería referirme explícitamente a la situación actual y para dónde va esto. Y bien, de allí que para poder hablar de esto tenemos que hablar de nuestro pasado hablar de lo de hoy, quiero decir tenemos que hablar un poco de nuestro pasado y sobre todo nuestro presente y perspectivas inmediatas y eso hay que hacerlo en comparación con otros y en un contexto internacional que por cierto no es tampoco el de las décadas anteriores y que nos permitieron ser privilegiados en aquel contexto hablo del contexto de la guerra fría donde éramos una piecita clave de la del dispositivo norteamericano de defensa del continente americano y que bien, a tiempo con un liderazgo acertado como el de Betancourt eh, nos pusimos a la vanguardia de impedir que el Castro comunismo eh, el castro, el, el chavismo, el chavismo anterior pues eh, llegara al poder en Venezuela digo esta, esta Ucronía, digamos de, de la de meter a Chávez como si hubiera vivante porque es que las ideologías chavistas existían, preexistían incluso algunas de esas tesis chavistas eran adecas en, la, en el pasado venezolano es decir, esa manía de, de, del igualitarismo social como aspiración eso tiene dos vertientes las legítimas y legales de toda aspiración liberal a que seamos efectivamente iguales ante la ley y usufructuarios de iguales derechos y deberes, y la versión revanchista de tinte clasista, de tinte eh, propuesta de lucha de clases, que viene heredada del marxismo, del anarquismo, de todas las propuestas izquierdistas en los años eh, del siglo XIX y siglo XX heredero de la revolución francesa y sobre todo de la revolución rusa que es la eh, revolución igualitarista por excelencia a diferencia de la norteamericana que luchó por la libertad como eje y bien esta situación nuestra actual siempre la vamos a tener que comparar con escenarios nuestros propios anteriores y sobre todo vamos a tener que compararla con nuestras posibilidades una vez que hayamos detectado o diagnosticado que se ha destrozado lo fundamental de la fibra de la nación venezolana en su economía, en su infraestructura, etc. Nosotros aprendimos con el filósofo, más bien con la escuela, del filósofo Gustavo Bueno, en de Oviedo de España herederos de la escolástica española y de esta visión de conocer el presente como un presente en marcha permanente, heredero de lo que fue la grandeza de la hispanidad y, y su herencia cultural, lingüística, etcétera aprendimos con bueno que en las tesis sobre el estado que es bastante compleja y completa pero que vamos a simplificar al extremo hablando de las tres capas fundamentales, la capa basal de la tierra, la, la, el espacio físico, el territorio, eh, el Estado contempla la capa conjuntiva, que son las instituciones sobre las que ha edificado este en este espacio eh, geográfico el desenvolvimiento humano cultural, social, económico, político, institucional de esa etnia, de esa eh, propuesta de la población venezolana para vivir eh, cada vez un mayor nivel de desarrollo y hay la capa mm, cortical que es la capa que cubre, protege y digamos mantiene la autaxia, es decir, el desarrollo ordenado de esa sociedad que ha logrado una complejidad importante en su nivel de desarrollo institucional, cultural, etcétera, en ese espacio físico. Bien, esa en nuestra capa cortical, que es las fuerzas armadas y policiales, la diplomacia que defenderían hipotéticamente nuestra existencia como nación libre, eso se fue al demonio. Nuestra capa cortical pertenece al narcotráfico, es una agencia directa de los carteles mexicanos y de los grupos guerrilleros afiliados al castrismo como propuesta del narcoestado cubano que defiende su existencia a su vez aliado a potencias extracontinentales como Rusia y China y entonces aquí ya empezamos con un tema fundamentalísimo que es una ubicación geopolítica actual que no es la misma de hace 20 o 30 años nosotros somos prisioneros de una dialéctica de imperio como sostienen los amigos de Oviedo una dialéctica de imperios que de la que somos herencia viviente de lo que fue la corona española como imperio generador de cultura, de mestizaje, de universidades, de servicios públicos, de, de, de cultura, en una palabra pero entendida como ese quehacer de millones de indígenas que se mezclaron con los pocos españoles que dieron origen al mestizaje extraordinario, replicando las instituciones, me explico, reproduciendo en España, en en América, las instituciones de España, y bien, ese espacio de cuatro siglos, mis amigos, desde 1500 a 1900, incluyendo todavía la presencia de ese imperio en Cuba y Puerto Rico, pero que en nosotros fue echado de aquí en 1821, eh, del 10 al 21, esa, esa historia de la, de la hispanidad como fuente generadora, bueno, nos deparó una, una herencia que no podemos ya defender con los criterios del siglo XX porque a finales del XX, a inicios del XXI, el señor Chávez en alianza con Castro en alianza con las guerrillas colombianas, alcahueteado por nuestras propias élites, destrozó el Estado venezolano, a un nivel tal que es muy difícil imaginar su reconstrucción, a no ser mediante traumas todavía por presenciar, y no podemos sino ser optimistas, buscando que eventualmente seamos capaces de hacer ese salto a una nueva etapa en la geopolítica internacional desde nuestro país, y en, la, y en la recomposición interna de nuestras instituciones la capa cortical debe ser refundada es decir, nosotros necesitamos unas nuevas fuerzas armadas la capa conjuntiva todo el aparato escolar, el aparato institucional, el aparato político, el aparato sanitario la el comercio, la economía, la infraestructura todo eso, la infraestructura comercial la banca, todo eso tiene que ser reconstruido Reconstruido. Lo único que tenemos es la capa basal, es decir, el Estado, digamos, no el Estado, sino el dominio de la población venezolana sobre el espacio vital que heredamos. Pero esa capa basal ha sido incluso afectada, a saber, lo que era la infraestructura más íntima del, del, de, del Estado venezolano, que era su ubicación poblacional. Eh, sólida en muchos en muchos estados la base poblacional suficiente para un mercado interno digamos este de, de expansión significativa la, el mestizaje la, la cómo se llama esto chico? La, el dominio de la, de la de la tierra del espacio físico eh, para desarrollar ganadería agricultura esa capa basal fue alterada cuando por acción del Estado chavista se reventó el grueso de la infraestructura que había hecho de esa capa basal algo manejado y controlado por nuestra población y por nuestras instituciones. La más importante de esos deterioros de la capa basal es la fuga de 7 millones y medio de venezolanos, mis amigos. Eso ha afectado enormemente la estructura del país, de la población, de la economía de la cultura, de la educación, de la sanidad, etcétera etcétera entonces esta situación de emergencia que padecemos con la destrucción del Estado como, como capa conjuntiva de la sociedad para articular todas las instituciones y la vida en común en nuestras ciudades en una relación armónica con la, con la geografía que también ha alterado el chavismo al permitir por ejemplo que el, el arco minero sea una, una zona de delincuencia masiva y de explotación irracional de nuestras minas al reventar el el, el, el, el, el ¿cómo se llama en el espacio agrícola y pecuario la, la inmensa mayoría de empresas que dejaron la tierra y y, y se dejó en el abandono en muchas de estas tierras y muchas de estos de, digamos, eh, rebaños estamos ante una situación de gravísimo deterioro de lo que es nuestra base como Estado civilizado y por no hablar de lo que es la diplomacia nuestra por no hablar de las instituciones internacionales a las que estábamos ligados ¿qué queda hoy? De aquel prestigio de Venezuela como país democrático. Nada. Somos tampoco el asmerreír reír. Somos. Eh, lo que podemos despertar es una mueca de conmiseración por nuestra tragedia y por nuestra suerte. Porque Venezuela dejó de ser aquel país ejemplo para ser un país del que la gente se lamenta de nuestra suerte. Porque allá fuimos a decenas de naciones a explicar nuestra tragedia, pidiendo empleo, pidiendo comida, pidiendo asistencia, deambulando en sus calles. Y entonces, ¿qué, puede, qué visión puede tenerse de, del Estado venezolano? Bueno, exactamente la que efectivamente existe, un Estado desmantelado, en manos de una capa de delincuentes ligados a una economía cuasi en, en, en extinción con una producción reventada, una agricultura reventada una ganadería reventada, una vía de comunicación reventada un sistema eléctrico reventado es decir, un retroceso histórico gigantesco y esto es el socialismo esto es lo que Chávez prometió porque no van a decir ahora que es porque los herederos de Chávez no pudieron sostener la grandeza del el, el comandante eterno no, el responsable de esta vaina es el comandante eterno además por haber designado a quienes designó como herederos la explosión de la refinería yo la recuerdo como si fuera hoy con Chávez vivo la ruina de de todas las empresas yo recuerdo, Chávez vivía y ya estaba la mafia, la cabilla, la mafia, la alambrón, la mafia, no sé qué hay. Todas esas son mafias que vienen del chavismo. El ejército, reventado como institución, que tenía ya un siglo de existencia, si no armónica, por lo menos coherente. Yo recuerdo cómo disfrutó Chávez en la operación de Altamira, de... Dos centenares de oficiales alzados allí y él frotándose la mano esperando el deterioro de aquel disparate desde la oposición militar para inaugurar la entrega de zonas enteras del país a la FARC. ¡Es Chávez el que trae la FARC y la LN a Venezuela! Claro, lo hacía con cierto decoro. Este sinvergüenza cucuteño, el, el maduro este, es eso lo que le dio la gana, que no es excusable por su ignorancia supina sobre muchas cosas, pero sí, también es herencia de Chávez la ubicación geopolítica de Venezuela. A ver, y entramos en un tema que no está en la normalidad de los debates de la oposición venezolana, por lo menos no es lo que se discute públicamente, Amigos, nosotros no existimos como eh, presa para nadie, esa es la verdad. Éramos una presa codiciada por Norteamérica y la obtuvo allá al principio del siglo XX. Éramos un país petrolero como, toda, como todo el Medio Oriente y la Arabia Saudita, etc. Y el propio Irán, éramos oh, la, pozos allá del Bakú lo que es ahora Azerbaiyán Kirguistán, etcétera, etc. bueno, o el Kazajstán soviético éramos zona petrolera carajo, y eso nos da unas ventajas extraordinarias como país codiciado bueno mis amigos habiendo reventado la industria petrolera ¿qué es lo que pueden codiciar el petróleo? que está en el subsuelo ahora y que hay que hacer una inversión igual a que les a la que se hizo por décadas para poder extraer otra vez 2, 3, 5 millones. Pues en Venezuela se pueden extraer 10 millones de barriles diarios. ¿No es que para extraerlo, usted tiene que volver a invertir todo lo que se invirtió. Porque esa industria fue destruida por el señor Chávez y el señor Maduro. O personifico en ello todos los dislates, todos los disparates que se hicieron para hacer de la industria petrolera esos escombros que hoy conocemos que no dan ni siquiera capacidad de poner una cuota menor allí para el, el refinado de gasolinas para el propio país. Amigos, no somos una presa codiciada por nadie, porque lo que tuvimos Vivimos de esa ilusión. Venezuela es un país platórico de riqueza, etcétera. Ya no. ¿Por qué ya no? Bueno, porque lo más importante que puede tener un Estado, mis amigos, no es lo que subyace en el subsuelo. Lo más importante es que haya un Estado que permita, programe, desarrolle la explotación de esos recursos y eso es lo que carecemos y esa carencia de Estado confiable, viable para la población es lo que hace a Venezuela una zona de cuidado porque es un país de delincuencia masiva es un país sin Estado, sin control que fue entregado a las mafias de toda suerte aún así hay todavía algún interés para Rusia no será Rusia tenía su venta de chatarras aquí y bien, se la debemos pero yo no creo que Putin tenga algún interés mayor en Venezuela más allá del habitual de los rusos de obtener algo en, el, en las zonas de influencia norteamericana para ver cómo las canjea con ventajas para su zona estratégica inmediata, que son sus fronteras. Recuerden que Rusia es un país que tiene, los no sé, 8 10% del, del globo terrestre, y es un país que tiene 30, 30 naciones de frontera, y entonces es una frontera, es, una, es, un, es un imperio territorial que le interesa su zona sobre todo, su frontera terrestre. Rusia no anda desarrollando flotas y más flotas como la desarrollaron los norteamericanos y ya la empezaron a desarrollar los chinos porque Rusia le teme sobre todo a sus fronteras que se le escapan las dominaba todas con la época de la Unión Soviética y fue perdiendo muchas de ellas y vive acosado por la eventualidad de que este, le echen mordiscos a su territorio y bien, ¿qué interés puede tener Rusia en Venezuela hoy por hoy? Que puede ser una pieza de cambio con lo que le interesa en sus fronteras. A Estados Unidos puede interesarle en una diplomacia absurda detrás de revanchistas europeos que quieren, no sé, volver a la etapa de los Ares, que no, no sé en qué andan, que quisieran ver arrinconar a Rusia, aunque eso ha cambiado mucho. ¿Usted sabe quiénes son los grandes amigos de Putin hoy por hoy? Los alemanes, los constructores de Europa que ha venido disminuyendo su importancia estratégica a nivel mundial y hoy por hoy con el gas ruso ya conectado por tuberías ya directas propias de, de Alemania-Rusia, ya se convierte Rusia en un aliado de primera. Ustedes, ojalá averigüen un día de esto, todas las implicaciones del tema gas, del tema gas, gaseoso de Rusia, porque esto tuvo su historia con los enormes eh, oleoductos, gasductos gas que atravesaban en Ucrania, que la siguen atravesando, pero que un día de esto Rusia cierra esos grifos porque puede exportar directamente por su propio territorio y por el mar a Ucrania, a, perdón, a Alemania. Quién es el presidente del, de la Gazprom la principal proveedora alemana la principal proveedora rusa a Alemania de gas ruso el señor Schroeder ex canciller del partido socialdemócrata y de Alemania que es el presidente de esa compañía y bien Rusia en los tiempos de Schroeder de Gazprom del oleoducto, de los gasductos que van a sostener todo el esquema eh, energético europeo con una economía más bien mediana, pues, para no decir pequeña Rusia no anda en plan de andar que, que, que le interese el petróleo venezolano Rusia tiene igual o más petróleo que, que la reserva de Venezuela ¿eh? minerales de todos los tipos el mineral que tengamos en abundancia en Guayana, también Rusia lo tiene en Siberia. Entonces, ¿cuál es el interés de Rusia? Es geoestratégico en solo el sentido de utilizar a Venezuela como materia de canje, de, para chantajes o para quitarse de encima chantajes norteamericanos o europeos. ¿Saben por qué es interesante este tema? Porque México, México, las conversaciones en México, y en esto coincido con el doctor Sala Romer que ha llegado a las mismas conclusiones, este, México es la sede de las fricciones de potencia y de los acuerdos de potencia. Las conversaciones en México estarían tratando de pactar lo que le interesa a Rusia lo que le interesa a su manpreto pam ahí de aliado de Cuba, lo que le interesa a China, lo que le interesa a Estados Unidos. Incluso se dan el lujo los chinos de ser un poco presidentes. Los chinos no andan en plan de andar en otra cosa que no sea su expansión económica, no andan en expansión política ni militar. El imperio chino, que es un imperio de nuevo tipo, este, imagínense ustedes una potencia política comunista de un partido estatista ultranza que sin embargo se hace el gran adalid de la propiedad de estado capitalista de China y que busca ventajas en la economía mundial para surtirse de materia prima digamos en condiciones ventajosas y Venezuela para China era eso también un terreno de disputa, pero para ganar ventajas como eh, surtidora de materias primas solo que ni esa vaina entendieron los chavistas y los chinos metieron un platal aquí y a cambio de eso no tuvieron nada algunas cosas sí o se habrán podido cobrar parte de lo que prestaron con el petróleo este que se les enviaba pero el tal fondo chino es un fondo de estafas sobre todo de Venezuela contra China porque los chinos ofrecieron la cosa, pero a cambio no vino la cantidad de dólares en materia prima que ellos aspiraban, porque descubrieron que en todos los países, por más siniestras que sean las dictaduras, sobre todo en África, había una relación comercial normal con China o de grandes auspicios para la economía china. Con países de América del Sur, con burguesías, de todos los tipos y de todos los colores, se entendían los chinos también. Pero donde apostaron y le metieron mil millones de dólares a un fondo, fue con estos vagabundos del chavismo que se robaron esa vaina. Resultado, China sí tiene interés en que le devuelvan o le, le, le compensen su fondo chino famoso pero no andan en plan de actividad febril para lograr no sé qué modelo político o económico para el inmediato eh, destino de Venezuela. Ellos verán cómo se ubican en, ese, en, esa, en esa zona. Entonces, resultado, en México está allí Estados Unidos, auspiciando esa, esa pendejera de creer que este, la oposición venezolana y Maduro puedan hacer algo que no sea seguir acabando con este país allí está pues los intereses rusos eh, pretendiendo que los yanquis no se cojan esto otra vez porque bueno esto es de Cuba también y es que somos un estado como sabemos ya de sobradas maneras que tiene una especie de, de, de cáncer cubano castrista incrustado en su organismo eh, de una manera absoluta y total la geopolítica venezolana mis amigos que está escenificando este tira y encoge de las conversaciones de México en forma casi tragicómica es una parte del conjunto del tinglado este donde está el asunto SAD y el asunto Pollo Carvajal nosotros no pegamos una, solo tenemos una cara de un gobierno delincuente al que le pescan delincuentes para ponerlo en las mesas de negociación sobre lo que debe, debe el gobierno delincuente de Venezuela ceder para poder tener acceso a una especie de sobrevivencia agónica mucha gente se ha hecho ilusiones con la capacidad de reconstruir el aparato económico y político venezolano en base a los acuerdos de México nada más ilusorio mis amigos en Venezuela no habrá desarrollo ni habrá recuperación mientras estos estafadores del chavismo y sus opositores asociados no salgan de la escena Estados Unidos auspicia unas elecciones libres. Nosotros que conocemos ya por alguna edad o por alguna experiencia de todos los venezolanos, sabemos qué es lo que va a cambiar con unas elecciones. Ustedes creen que hay alguna. alguna. diferencia de un gobierno de Maduro si lo comparamos con un eventual gobierno de Capriles, por ejemplo, o un gobierno de Borges o de Henry Ramos, ¿ustedes creen que eso de verdad cambiaría algo? No, chicos, sinceramente no es así. Porque para existir unas expectativas de grandes inversiones que son necesarias, de reconstrucción social del país, de reconstrucción de su infraestructura, necesitamos 100, 200, 300 mil millones mis amigos solo un gobierno muy sólido y muy fuerte puede dar garantías al capital a nivel internacional y a la propia población para establecerse con algún optimismo a hacer una actividad productiva y, no en esta, y a no seguir en esta sobrevivencia agónica que caracteriza a los venezolanos que quedaron allá y que para hacer volver a 3, 4, 5 millones de los 7 y medio que andan por el mundo, se necesitaría un gran atractivo. Ese atractor de una política coherente de un Estado que vuelve a construirse sobre bases sólidas, eso no existe mientras esté el chavismo tutelando las instituciones de Venezuela y su economía, y no creo que tampoco, no es que no creo, no, aseguro que que la oposición esta de sinvergüenza y ladronzuelo de pacotilla tampoco es garantía de nada ¿saben por qué? porque esta oposición al final de nuestras vidas podemos perfectamente compararla con las peores experiencias históricas de nuestra élite en el pasado si payos de alguien robándose algo produciendo modestamente lo que tiene sobradas garantías de falta de riesgos, es decir, la seguridad para poder eh, producir tiene que venir de un Estado que financie, de un Estado que los proteja, que los defienda de los competidores. Realmente, mis amigos, suponer que Venezuela tenga un gran destino, no es un sueño, pero no es algo tampoco que pueda demostrarse la viabilidad sino mediante un cambio muy drástico y se trata entonces de hablar de qué es lo que haría posible ese cambio drástico para reconstruir la capa basal del Estado para reconstruir las instituciones la economía para reconstruir la capa cortical de sus organización militar y policial que garantice esa frontera y ese control sobre el territorio eso no es posible sin un corte quirúrgico muy muy drástico ahora bien la gente se hace ilusiones con lo que está viendo de que hay bodegones y que hay muchos restaurantes buenos y hay ahora hasta unas tiendas de artículos de navidad 20, 30 mil dólares, 10 mil, 5 mil dólares un San José de yeso, qué sé yo eh, amigos Venezuela se parece a esas tiendas los narcolavadores que llevan esa masa de, sofisticada, de sofisticado consumo muy al gusto de narcos muy al gusto de élites a las que les sobra el dinero de improvisados y ridículos digamos eh, compradores de baratijas sofisticadas esas tiendas extraordinarias o incluso sin ser mezquino esa enorme tienda de artículos eh, farmacéuticos toda clase de sillas de de cómo se llama, para de ortopedia, etcétera de que montaron allí en Macro, en Valencia, donde era Macro, en Valencia. amigo eso no se engañen. Eso es para lavar dinero, mal Y que al facturarse, al pasar por una caja registradora de un, un código legalmente establecido, una cuenta legal establecida, bueno, pasan a ser dinero que puede eventualmente, digamos, ser llevado a una cuenta en un banco extranjero o intercambiar monedas con otros bancos de otros países. Ese es un mecanismo... no se conocía en Venezuela. sino desde hace 30 o 40 años lo había, pero era muy disfrazado. Un centro comercial y que ahí es sí que viene el narco lavado, es decir bueno, Colombia se modernizó en los últimos 30 años con el capital del narco lavado. pero siendo que es así y si usted ve ciudades como las eh, del Quindío que eran de, de una zona próspera pero si vamos a los centros comerciales a, a la zona norte de, de, de cómo se llama, de Bogotá o este, de Cali o la, las zonas de gran expansión urbanística de Medellín usted va, a con, usted va a conseguir efectivamente mucho plata del narco lavado convertida en desarrollo urbanístico pero era porque había una economía detrás que permitía que luciera esa inversión ¿dónde va a lucir? ¿en, en qué economía puede lucirse una nueva construcción en Venezuela Usted no ven que alrededor de aquello todo está destruido? vayan a la avenida no, 5 de julio creo que se llama en 5 o 9 de julio no sé por qué me, se me atravesó el 9 pero la avenida julio allí la despegada al, al lago en Maracaibo veanla. allá habían grandes edificios comerciales enormidades de de zonas comerciales de locales. Eso está arruinado. Para que eso vuelva a tener vida, mis amigos. Maracaibo tendría que tener la vida que tuvo cuando había algo de lavado, mucho de lavado, pero había una economía real que metía millón y medio dos millones de maracuchos todos los días, activando alguna alguna fuerza de.. De integración como, como población urbana de Maracaibo y del Zulia. Eso se acabó. Entonces, yo sé que no es eh, un dechado de optimismo lo que yo estoy planteando, pero es que no tengo otra manera de hablar sino para situarnos enfrente de lo que tenemos como realidad y como posibilidad. ¿Podemos aspirar a una ubicación diferente en la geopolítica mundial que determine que Venezuela sí tiene chance de ser comprendida como parte de algún esquema de seguridad de las potencias? Bueno, hasta ahora no. Porque nuestra única esperanza era con el tal Trump y la, la, el viraje que estaba teniendo la diplomacia norteamericana contra el chavismo, el castrismo y el sandinismo y eso lo interrumpió, lo cortó de cuajo el partido demócrata con la, eh, con la presidencia de Biden y el que maneja el país es el señor Obama, aquí ¿y cuál es la política de Obama? la de las buenas relaciones con Cuba y con Irán los dos aliados de Venezuela si volviera bien, bien que esas alianzas eran bien acobardadas ¿no? o cobardonas las de Obama ahora más cobarde todavía pues no van a salir a defender subrepiciamente por eso lo de lo de México México es una creación de la diplomacia de Biden y de Putin y de Díaz-Canel es un sitio de encuentro para lo rastrero de esa clase política venezolana que llegue a una conclusión que ellos puedan acompañar. Pero detrás de eso no hay ningún gran plan de, de reconstrucción de Venezuela. Eso no los dejan a los venezolanos, como bueno, ahí tienen pues, ya habría unas elecciones y que limpias, y ni siquiera eso son capaces de otorgar o de, o de hacer cumplir, porque ya se encargarán los chavistas a botir esa vaina, si no les gusta, o de la MUD mostrar sus inconformidades y diferir y diferir, es un entretenimiento en realidad, pero lo que está detrás de esa visión geopolítica de la diplomacia bajo Biden, es algo así como Putin ayuda aquí, nosotros podemos ayudar allá, en tu frontera, pero ayuda aquí a que este pobre país reventado tenga alguna viabilidad futura. Y en la misma causa está embarcada también la eh, Comunidad Europea, con el gobierno de España, de Sánchez como gran Adalid. Por eso, mis amigos, es interesante ver lo que está detrás de las operaciones por ejemplo la élite española que se defenderá con su poder judicial que es lo único que tiene tiene otras cosas tiene algunas autonomías como la de Madrid al servicio de mantener en pie la nación española pero está acorralada la nación española por el nacionalismo bastardo este de los catalanes eh, digamos, centrífugos, que es quien dice, y los valencianos que quieren asociarse a, a Cataluña, y los vascos que ya están ido hace rato, este, y qué más, bueno, los homosexuales, las lesbianas, este, la LGBTIH, no sé qué vaina, que son las siglas de todos los grupos de minoría convertidos en portentosa fuerza desde el gobierno de Sánchez, para entonces imponer que el Estado el, el presupuesto de España es una rebatiña para las minorías hay un, un asqueroso gobierno de Sánchez con la señora de iglesia del moño aquel, de, ¿cómo se llama? el colete de iglesia en el ministerio de igualdad que lo llaman igualdad, igualdad la, el, el que tiene 500 y pico millones de euros 500 y pico millones, para pro, propagar teorías sobre la igualdad. Hay también carga el cambio climático como gran, como gran bandera, pues, y de gasto. Bien, amigos, ese gobierno de España, que ha puesto una torta gigantesca, con una gestión pésima en la crisis del coronavirus, más de mil muertos, bueno, ese gobierno de España está hoy asediado por los escándalos que está desatando y no haya cómo manejarlo. Pero está poco a poco abriéndose paso los escándalos de, del pollo Carvajal, solo tapados por los escándalos que vienen con Sad. Pero ¿qué son Sad y el Pollo? Son dos figuras que representan esta lucha de la bendita geopolítica SAT es una presa norteamericana y este, el pollo es una presa preventiva del gobierno español de la élite de España que quiere como controlar daños sobre lo que puede el chavismo digamos causar como estropicio contra España y entonces bueno viene el pollo acá y viene a completar lo que no le dejaron hacer cuando lo agarraron en, en Curazao Aruba y logró este, con un aspaviento allí que armó Maduro que le devolvieran a su pollo esta vez el pollo se vino a España con algunas garantías pero este aquí que desde España está diciendo cosas muy inconvenientes para la propia élite española porque está desnudando lo que es las perversas complicidades del gobierno socialista comunista de España con el chavismo. Yo no sé en qué anda el pollo carvajal o que aspira. Me imagino que a salvar su pellejo en última instancia. Y por eso entonces este confía en que pueda hacerse una negociación firme sobre su caso, incluyendo el de ser extraditado por Estados Unidos, pero como una concesión del asilo que él y que ya tenía en, en España y que entonces le permita negociar con el gobierno norteamericano que después de todo no le caen 30 o 40 años sino 6, 8, 10, qué sé yo lo que permita la calidad de su ópera que va a cantar o que ya está cantando bueno será entonces, al final veremos qué fue lo que ganó el pollo contra este con toda esta ópera que está cantando pero es que el pollo el pollo puede cantar muchas cosas interesantes puede cantar lo que queda igual que SAD lo que queda de sistema de gobierno y ahí es donde volvemos al tema de la geopolítica ¿qué es lo más grueso que tiene el gobierno de los chavistas como débito como débito no, como debe como deuda con la comunidad internacional las ejecutorias de Irán en Venezuela y hacia América Hispánica Venezuela es la plataforma la piedra angular el eje, no sé cómo más llamarlo de la diplomacia iraní del fundamentalismo islámico como nueva potencia mundial de segundo nivel pero aspirando a ser parte que juega a fondo que juega fuerte en la geopolítica mundial los árabes pero no los árabes árabes los árabes fundamentalistas porque nosotros que yo sepa teníamos, teníamos excelentes relaciones con los árabes en la época de Carlos Andrés, en la época de Luis Herrera de Caldera mismo todos eran digamos pactos con eran monarquías absolutistas todas pero la OPEP que funda Pérez Alfonso con los eh, con el sirio y el otro y el egipcio aquel el, el, el, el, el, eh, y, el, el, y los de Arabia Saudita bueno eran eran asociaciones comerciales no sólo eh, interesante sino que geopolíticamente jugaban una carta que después como opep se desarrolló con una gran capacidad de negociación en la economía mundial los árabes agarraron su su camino propio al desatar incluso un boicot petrolero eh, para castigar el apoyo norteamericano a el estado de israel y bien ese ese boicot petrolero árabe significó que recibimos fortunas de ingresos petroleros desde los años 70 hasta cuando duró eso que fue lo que dilapido Chávez. Y entonces, de eso quedó, de todo ese protagonismo de los árabes, una alianza muy firme de Estados Unidos con los países del Golfo y con Arabia Saudita, y una enemistad militante de Estados Unidos con Irán. Pues ese es precisamente el aliado de, de, de Maduro, Irán, que como potencia no, no son árabes, no son ¿cómo no se llama? persa o farsi. Este esta potencia petrolera iraní partidaria del fundamentalismo islámico, es decir, del protagonismo de la de la nación de la nación del islam eh, según ellos ¿no? para imponer su dinámica en la cultura y en la política mundial qué te parece nosotros que teníamos unos pacíficos ciudadanos árabes palestinos etcétera que yo los recuerdo pequeñitos cuando iban con su maleta en la cabeza vendiendo casa por casa los recuerdo desarrollándose también en margarita y en cada una calle importante de la zona céntrica de cada ciudad con sus cadenas de tiendas una comunidad laboriosa, pacífica y buena gente ¿siguen sin ser un factor de resorden de visible de nada en Venezuela? no, pero sí son con la penetración a fondo de los árabes islamistas en la política el señor Al con Maduro de gran aliado y Chávez que fue el padrino de traer a Ahmadinejad y toda la plaga esta de iraní musulmana este, militante a la política creolla, bueno, ahí está Venezuela convertida en un potencial polvorín desde que Irán resolvió armar la misilería del ejército venezolano, con plata que agenció SAD en su centrífuga financi un circuito financiero, y el señor el Alzheimer administrando políticamente la trama de la convivencia, digamos, problemática de las comunidades del Medio Oriente en, en Venezuela, donde bueno, los judíos fueron echados sin haberles dicho que se fueran, ellos comprendieron que había que irse, y de 50.000 que habían deben quedar unos 2 o tres mil. Y esa parte de un país adaptándose a las necesidades de la diplomacia iraní, obra de Maduro, de Chávez y de eh, El Alzheimer, consagran una fuerte alianza con el Hezbollah, el Partido de Dios, este, que fue refrendando el propio Maduro allá en, en su visita a Siria reuniéndose con Nasrallah y bien ahora tenemos la herencia de toda esa geopolítica locoide del chavismo en el poder con las típicas frases infelices de por medio del señor Maduro de que bueno nuestra alianza estratégica pues, con, el, con el fundamentalismo islámico ¿no? Los que no lo sepan, voy a repetirlo por segunda vez. Eh, el Mossad israelí también le interesan estas cosas, ¿sabes? ¿eh? Y si no que lo diga el Alzheimer y su aparato de militantes del Gizula que trajo a Venezuela, y el Mossad de Raspoki y Joven, ¿eh? no hay visibilidad de Alzheimer todos los días eso era parte de aquel plan que llevaba el alzheimer como gran figurita pues porque ellos se arriesgaron a que bueno había un vuelco histórico pues yo no puedo decir que lo logró pero algo logró algo importante logró el alzheimer y, el, y la herencia de Chávez que trajo a Ahmadinejad y dejó meter a los iraníes en toda, en toda la América y con el apoyo de la Kirchner también Entraron en el cor Sur. Bueno, mis amigos, ahí está esa herencia de nuestra ubicación como aliado de Irán que aspira en América Latina también su propio bocado, su propio bocado de influencias y por lo tanto se juegan a ser parte del esquema de inseguridad regional, proveyendo al ejército de Venezuela de toda una misilería que juega como factor intimidatorio contra Colombia yo repito algo que dije en un programa por allí el primero que dice SAT fue extraditado y va rumbo a los Estados Unidos se acaba de montar el avión el presidente Duque la élite colombiana por fin está entendiendo la enorme peligrosidad del régimen chavista cuando se convirtió por la vía de lo que financió a través de SAD a Irán la misilería iraní que apunta a Bogotá y a las bases aéreas y los norteamericanos por fin entendieron que esa es una agencia no común la agencia iraní venezolana a pesar de Biden las Fuerzas Armadas Norteamericanas, el Pentágono, ha entendido finalmente que este tipo SAT es una pieza clave en ese tinglado del financiamiento de la misilería iraní, y por eso lo que se discute con la prisión de SAD no es una opción de Biden, es una opción del Estado americano que viene trabajando hace años, y en particular año y medio que le pues, le siguieron la pista y lo, lo detuvieron allí en, en Cabo Verde, y año y medio en esta puja, ¿de quién se queda con el preso? Y las pugnas en torno a traerlo o no traerlo a Estados Unidos, es una pugna de poderes, Usted debe ser quien pudo haber jugado un rol interesante en esta pugna por traer o no traer a Sad para Estados Unidos. Hay gente que no apareció más nunca, pero que sin embargo actúan. Sin embargo actúan. Se le presentó la renuncia a Chávez, la cual aceptó. ¿Se acuerdan de ese personaje? ese es el cónsul en Oporto Portugal Portugal fue la antigua potencia de lo que es hoy Cabo Verde, Angola, Mozambique y tienen influencia directa en el estado portugués con respecto a sus viejas colonias y ese señor que está allá que representa a Maduro algo tuvo que haber hecho a lo largo de año y medio para tratar de impedir pero, la cual aceptó, <ríe> tuvo que resignarse a que el preso está ahora en Miami y va a cantar hasta la Ave María aquí. Amigos, esto debe tener un punto final. Ha cumplido una hora este conversatorio de hoy. Ustedes dirán que algunas de estas cosas son repetidas, pero al fin y al cabo, ¿qué es la política política? sino una repetidera de vainas <risa> que con distintos actores distintos escenarios, escenarios distintas modalidades del discurso nos vamos una y otra vez contando para ver si nuestra vida tiene alguna lógica alguna explicación si las conductas humanas tienen alguna manera de ordenarse de lo que yo estoy seguro mis amigos es que nos han dirigido Verdaderas zanjigüelas en el gobierno de Venezuela y en la oposición venezolana. Y que no está suerte de llena de desgracias, que se miden esas sencillas cifras: 7 millones o siete millones y medio, se dice, de exilados, este, de los cuales no sé si vuelva la mitad o más al país de cambiar radicalmente la situación. Esa suerte nuestra es la suerte que nos deparó Capriles, ¿sabe? Cuando se chorrió en aquellas elecciones de diciembre de. No, de abril del 2013, después de aquel velorio eterno de Chávez que estaba muerto el 28 de noviembre. Y Caprilito, bueno, resolvió entregarnos el alma, vendernos el alma, y ahora aspira otra vez. Y desde antes de ese pleito, donde por fin podíamos exhibir que había mayoría electoral contra el chavismo, ¡ah! pero había un pleito muy importante, su rivalidad con Leopoldito. La rivalidad capriles Leopoldo es una de las más grandes estafas de Venezuela. ¿Saben ustedes lo que se discute detrás de ese par de... Antes eran zagaletones y ahora son ya cincuentiones, cincuentones envejecidos en la traición y en la demagogia de cada cosa que plantea. O Esas son las élites de Caracas, fracturadas respecto a oportunidades de negocio o vínculos con el poder. Ese par de sujetos nos deben esta suerte. Tampoco lo voy a hacer chivo expiatorio detrás de eso el señor Borges ¿detrás de Borges quién? a ver, mucha gente considera que Borges es lo peor que hay Borges es el heredero de lo que fue un sector importante de Copay ¿y quién está detrás de ese, de ese señor Borges y su primero justicia y su tinglado político que incluye vagabundos de toda suerte y algunos honrados que a lo mejor quedan en ese partido el partido de Caprilito, el gran financista de eso era el señor Mendoza de la Polar ¿usted no ven que todos tienen como padrinazgos visibles u ocultos? y Eriopolito ¿de dónde se...? ah mi amigo esa es son las mismas grandes familias de Caracas usted sabe gente noble y extraordinaria la que pudo formarse en los años 20, 30, 40, 50 en las grandes familias de los llamados Amos del Valle ahí está lo mejor de Venezuela y lo peor también el problema es distinguirlo, saber distinguirlo escoger digamos el hilo conductor de unas conductas y de otras porque hay conductas honorables en la élite caraqueña y hay conductas desnables en esa élite. ¿Y cómo se llaman ahora los grandes aliados de de, de Leopoldito? Sus primos bolichicos y de Henry Ramos, sus familiares bolichicos. Entonces este es el mismo juego de toda la vida. Vuelven otra vez los mismos grandes apellidos, las mismas fichas de las riquezas malavidas, el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Y vuelven otra vez a escogernos quién nos dirige. Una vez. Yo lo conté y lo voy a volver a. No vaya a ser que se pierda esa preciosa anécdota. Un emisario del grupo Cisnero estaba pasado de palo el tipo. No sé cuánto era mandado a decir o cuánto era eh, eh, frases o creación suya. O sea que tú has hecho un trabajo excepcional, chico. Carajo, como cómo me gusta oírte. Allá en la casa también te escuchamos mucho. En la casa se refería al grupo Cisnero, al grupo de Benevisión. Te oímos mucho, chicos. Ahora, yo te digo una vaina, Alberto. No te imaginas que tú vas a ser primero. Tú tienes que ser segundo. Bueno, chicos y quinto también, le dije yo, no sé qué mariquero le dije. En Venezuela hay en cada momento quien decide quién va de primero, quién va de segundo y quién no va. Ese tema, mis amigos, como ustedes verán, no puede ser del interés de nadie en este momento. Pero es nuestra vida cotidiana la que está representada en esas opciones. Alberto Federico Ravel, por ejemplo del Grupo Globovisión decía quién iba primero y quién iba segundo. Y no era él en realidad. Había el Grupo Globovisión representando grandes intereses de la élite caraqueña que resolvía quiénes dirigirían y quiénes no. Y tenía voceros ese Grupo Globovisión. Su vocero principal era el señor Castillo. Todavía queda por ahí una, unos relumbrones de lo que fue ese ese vocero y de lo que fue esa vocería y lo que fueron esas opciones están con Leopoldo, ¿sí? De manera que habría que alinearse con Leopoldo, con el con el tocayo, <ríe> esta vaina hace ratos cambió mis amigos las élites tienen derecho a seguir hablando lo que les dé la gana pero en la sociedad esta de las de las, ¿cómo se llama esto? de las redes de, de internet este programa lo oirán miles y miles y miles y lo reproducen y llega a miles y miles y miles de direcciones a mí me hablan de que tengo bastante influencia debe ser útil tenerla pero lo único de lo que yo estoy absolutamente seguro es que lo que yo haya dicho nadie me lo mandó a decir ni lo digo para conveniencia de nadie a no ser la conveniencia de las cosas de los ideales de los intereses que yo creo correctos que son los de mi país yo creo que debe haber una nueva élite venezolana. No discuto la necesidad de que se constituyan en el futuro inevitables grupos de presión e inevitables coaliciones que dirijan los asuntos de Estado. Yo estoy muy lejos de concepciones ingenuas según las cuales hay que dejar por la libre. Necesitamos un estado fuerte en Venezuela y ha de haber una dirección tiene que haber una dirección tiene que haber un inmenso proceso de reconstrucción económica donde deberá haber capitales privados que dirijan el grueso de esas actividades económicas parémonos un instante en esta afirmación pero tiene que ser a partir de una pelea que hagan y donde cada quien gane por la competencia de su intelecto y de sus capacidades y habilidades, la que determine quién se queda con las mayores tajadas del mercado. Lo que debe garantizar el Estado es idénticas capacidades de que, se, que se desarrollen en un mercado libre, en medio de un respeto irrestricto a la propiedad privada, y sobre todo, mis amigos, en una indiscutible igualdad ante la ley no se vale el privilegio y esas élites son hijas de los abusos y de esos privilegios no se vale cadivi, donde tú sí y tú no no se vale Rekadi, tú sí y tú no yo conocí a Jaime Lucinchi ya después cuando estaba en su casa y yo llegué a cierta notoriedad por allá en el año 2000 y lo conocí sin ya, sin el relumbrón de los focos no me hizo muchas confesiones personales Carlos Andrés también esta gente yo no voy a agregarle improperios ni ni mezquindades a sus nombres que ya están en la historia de Venezuela y que la memoria la defenderán los que deban defenderla. Pero conociendo a Lucinchi de cerca, yo sí creo en la honestidad de una frase, no estoy hablando de la honestidad de Lucinchi, estoy hablando de la honestidad de una frase que delató muchas cosas de los intríncules del poder. Respecto a lo de Recadi, Lucinchi dijo, me engañaron los banqueros de Caracas. De ese engaño, los banqueros, mi amigo, vienen no pocas nuestras desgracias, ¿sabía? No puede ser que la moneda tenga un valor para uno y un valor para otro. La moneda debe ser irrestrictamente disponible para cualquiera que necesite el acceso al crédito lo respaldarán su, sus, la solidez de su de sus planes y la solidez de sus haberes pero el acceso a las divisas tiene que ser absolutamente absolutamente, ¿cómo se llama? el Estado tiene que ser imparcial más aún en mi tesis, que no es mía de tanta gente que con más criterio que, que lo que yo pueda tener ha declarado esto el dólar Debe ser la moneda de Venezuela por toda una etapa histórica. Porque adoptar el dólar, mis amigos, es una confesión de debilidad. Y nosotros somos un país débil. Y no es que si decretamos una moneda propia, va a ser una moneda fuerte. No, tenemos que ganarnos el derecho a tener una moneda fuerte, como lo teníamos con el Bolívar. Que llegó a ser una divisa absolutamente transable en todos los mercados los años 50 y 60. El acceso al dólar es natural, porque debe ser la moneda de los venezolanos. Entonces, imagínate lo inútil que debe ser recadio, cabido, lo que sea. Ahora, adoptar el dólar significa una estrecha alianza con los Estados Unidos, ¿sabes? porque el flujo en la disponibilidad de efectivos y todas esas cosas, y de crédito y la, y la asociación de hecho con la banca norteamericana para el manejo de toda clase de activos, y de los pasivos por supuesto, tiene que ser en base a un acuerdo político como con Estados Unidos, nosotros tenemos que ser parte de un sistema de integración económica con Estados Unidos, esta parte la gente o no la entiende o le parece impropio hablarla de una vez. Yo no tengo problema en declararlo de una vez, porque nosotros jugamos con las cartas sobre la mesa, mis amigos. Nosotros somos de Occidente, pertenecemos a Occidente. Si Estados Unidos capitula y entrega el liderazgo de Occidente, es otra historia, pero mientras Estados Unidos quiera reivindicar su liderazgo de Occidente, nosotros somos de esta parte del mundo y la potencia líder en esta etapa de la dialéctica de imperios a nivel mundial, nosotros somos parte de, no los intereses norteamericanos, sino de su interés en conservar, este espacio geográfico que representa Venezuela y sobre todo para ellos Colombia que es su pieza fundamental en el, en el área de, por el, el carácter bioceánico de, de Colombia y muchas otras cosas bien, nosotros somos parte vital de ese acuerdo y el Caribe, como casi un lago interior norteamericano pero todas esas discusiones hay que hacerlas frente al país frente al país de eso nunca habla ni caprilito ni los Bolitos, porque lo de ellos es la comidilla política para ver quién carajo le pone la mano a no sé qué a no sé qué reales, siempre anda buscando unos reales siempre y esa tragedia del, de Venezuela y de su clase política, todos ladrones dios mío y los que no son es que están en curso intensivo para aprender a robar esa óptica dios mío es una óptica malsana vulgar, absolutamente retardada, corresponde qué sé yo, a sociedades primitivas, a países tribales, no sé qué carajo lo que encuentran este en como referente histórico estos personajes que cultivan el poder en base a la cercanía con el poder económico de alguien. Bueno, sí, no es, que, no, es, no es que sea una cuestión venezolana, esto a nivel universal. Es consabido que las fortunas privadas han determinado muchas cosas y siguen determinando muchas cosas. Pero, la verdad se ha dicho, mi amigo, aquí estamos, en este hoyo histórico, por responsabilidad de las élites económicas venezolanas. ¡Que un buen día prefirieron a Chávez! y descartaron a Salas Romer con periódicos de primera línea que levantaban a Chávez y hundían a Salas Romer y televisoras esta historia nunca dejaré de contar hasta el día que me muera Otero Castillo tú nos debes la tragedia de Chávez señores Capriles de la cadena Capriles y sus asociados ustedes nos deben la llegada de Chávez señor Mendoza la polar le debe a los venezolanos que durante 22 años de Chávez usted no cesó de crecer en su gigantesco entabla, tabla, establecimiento eh, privado de la polar mientras todos nos reventábamos como nación yo recuerdo a Henry Ramos Ayub Llegar a una reunión allí de Cogollo que tenían los ADECO y me invitaron, y yo fui. Y Ramos Ayub llega con la noticia: Vengo del Marriott, en los 13 que está allí en el centro. Estamos hablando de 16, 17 de enero del año 2003. ¿Cómo está la vaina? Está en medio del paro, sí, indefinido, como le gustaba llamarlo a ellos. Bueno, y dice dice Henry Ramos Escotet dice que él se va para el carajo que él no sigue financiando igual Mendoza la Polar que ellos no siguen porque esto está fracasado yo no voy a criticar a que se retiraran efectivamente es una huelga fracasada y bien pendejera si seguían metiéndole plata a los vagos que dice que están en la pomada de la dirección o el, el activismo, y no es para ellos, que ¿a quien se coge sus reales? La logística, es como la logística del día de las votaciones La logística, entonces le dan los empresarios privados una platada a los partidos políticos y se lo cogen los dirigentes, y al militante chicos, chico le manda un, un sándwich de mortadela. Bueno, yo recuerdo como si fuera hoy, cuando entendí el peso de la élite en estas decisiones es decir, se retira la fe de cámara y los intereses privados fundamentales, se retiraba el señor Scottet, pichón de lo que sería el más grande potentado bancario en el país, a su vez hablando a nombre de otros, porque cuando no eran fortunas propias ellos hablaban a nombre de otros afortunados, bueno, significa que está desenganchando la élite del chance de que la mud pudiera dirigir el país, después del asiago mes de diciembre de enero de la huelga general indefinida. Algún día les explico la estupidez política que significa lanzar una huelga general indefinida a un país que no estaba organizado para defender esa huelga, menos aún para que finalizara esa huelga general indefinida por un asalto al poder, que es lo único que la, que la hace legítima. Para los que quieran hacer huelga alguna vez en la futura Venezuela porque ahora no hay quien pueda organizar huelga de qué los que organizaban aquella huelga debieron haber sabido que una huelga no se hace indefinida que una huelga se lanza, una huelga general se lanza uno, dos, tres días y o la conviertes en insurreccional al tercero, cuarto quinto día o te vale más bien retroceder y pactar que te retiras de la confrontación. Porque o vas a por todos o renuncias al objetivo y haces lo que llaman ahora control de daños. No lograste el objetivo, te retiras. Vean ustedes en otro escenario la astucia elemental del vagabundo Chávez este lanza miles de soldados a una batalla infernal en una, en una salida aventurera del golpismo el 4 de febrero y en un momento determinado ocho antes que se niega a cumplir la orden de de Carlos Andrés échenle plomo no la cumplió él prefirió pactar y coordinar la entrega de Chal y Chávez que tenía la alternativa de seguir alzado o no, pide la rendición y dice, por ahora los objetivos no han sido cumplidos, y se hizo famoso con eso, el por ahora lo llevó al poder, saberse retirar a tiempo en que no era posible, y le sobraban aliados en esa perspectiva, lo que no sabía Chávez que iba a tener tantos aliados de la élite, como el señor Cisnero, el señor de, de, de Otero sí, Otero Castillo como la cadena Capriles, todo, los Pineda de Maracaibo, todo, todo y mucho Fede Camarizado y Fede Cámara que iba a financiar su campaña y su re, eh, reingreso por la puerta grande a la política en la lucha por la presidencia de Venezuela que la ganó hay gente que duda todavía, yo no voy a definitivamente a cerrar este capítulo porque algún día alguien puede demostrar que no fue verdad que ganó, sino que casi ganaba, pero efectivamente pudo hacer presentable su victoria. Por años yo oía a Sala Romer decirme que no había ganado Chávez. Pero esa es otra historia, cualquier día la hablamos. Bueno mis amigos, ha sido todo por hoy. Caramba, 5 y 25, me pasé 20 minutos. Pero es que tengo, tengo muchos cuentos que echar todavía antes de salir de circulación. No estoy diciendo que voy a salir de circulación. Digo, antes que salga de circulación, tengo muchos cuentos por echar. Y como decía, un, como decía un programa que yo veía chiquito cuando llegó... Cuando llegó Benevisión, por allá en Radio Caracas, Televisión a la casa, en mi pueblito en blanco y negro, había un, un programa a medianoche, no, a las 11 de la noche se llamaba La Ciudad Desnuda. Eran historias de Nueva York, no sé qué vaina. Y decía, hay muchas historias en la ciudad desnuda. Esta ha sido solo una de ellas. Esa frase, esa frase bien acomodada, me gustaba mucho. ¿no? Y bien, amigos, hay muchas historias en la ciudad desnuda, en el país de la ruina, Venezuela. Esta ha sido solo una de ellas. Buenas tardes y hasta muy pronto. Les agradezco el like y que se suscriban a mi canal y que me ayuden a difundir esto. Chao, hasta pronto.